¿Estás pensando en vender tu móvil? ¿Quieres regalarle a tu sobrino tu antiguo teléfono? Es habitual que, por una u otra razón, quieras deshacerte de tu antiguo móvil. Durante años habéis sido inseparables y habéis compartido muchos recuerdos juntos. Tu móvil lo sabe todo sobre ti. Almacena muchos de tus datos, como contraseñas, imágenes, contactos… Por ello, antes de decirle adiós, lo mejor es asegurarte de que toda tu información ha sido eliminada de él. Pero… ¿Es suficiente con restablecer los datos de fábrica? Por desgracia no, pero tranquilo, vamos a darte unos consejos para solucionarlo. El primer problema con el reset de fábrica es que a veces no borra el contenido de la tarjeta SD. Si lo que queremos es vender el teléfono sin la tarjeta SD, podrás sacarla y reutilizarla en tu siguiente teléfono. Esta suele estar o debajo de la tapa o en uno de los laterales del teléfono. Si no, tendremos que proceder a borrar la información que contenga. Normalmente el terminal debería preguntar, ya que a la hora de venderlo es buena idea dejar limpia la tarjeta, pero algunos terminales no preguntan. Por tanto, hay que tener cuidado con esto, porque mucha información sensible, las fotos sin ir más lejos, suelen anojarse en la tarjeta SD. Pero incluso, aunque borremos todos los datos, tanto dentro del terminal como en la tarjeta SD, realmente no estamos borrando nada. Simplemente marcando en el sistema de archivos, que la memoria está vacía, pero los datos siguen ahí. Alguien con habilidad suficiente y no es necesario ser muy experto, podría fácilmente obtener nuestros datos borrados. El siguiente paso es cerrar sesión y desvincular el teléfono de las cuentas. Para ello, tenemos que ir a Ajustes, Cuentas, Entrar en cada una de las cuentas, icono de tres círculos, eliminar o quitar cuenta. Antes de hacer el reset, deberíamos asegurarnos de que los datos no vayan a poder recuperarse. Para ello, es una buena opción encriptar el teléfono antes de hacer el reset de fábrica. Encriptar significa hacer ilegible la información de tu teléfono a menos que se sepa la contraseña. Haciendo esto, no se podrán recuperar los datos con aplicaciones. Para ello, solo hay que irse a Ajustes, Buscar el apartado de Seguridad Y pulsar sobre encriptar el teléfono. Recuerda que este es un proceso lento y probablemente necesites cargar tu dispositivo antes de realizarlo. Y luego hacer el reset de fábrica. Para ello hay que dirigirse a ajustes, buscar el apartado copia de seguridad y pulsar sobre restablecer datos de fábrica.